No sé lo que se siente verde. Platina. Sentir en lo más hondo del culo. Platina. Es aterrador. Dura. No se pensas como jalea. Al final el sepan se siempre llega. O debo decir. Que ya me vine. Supongo que tú, Pijal. ¿Sabes cómo jalea? Muéstrame. tu plano. Para empezar, no soy dro-lo, y además, tenemos un jodo. Repite su nombre. Thanos, es una plaga tonto, de planetas, toma Coca-Cola, de planetas, elimina a la mitad de la población, de planetas... Él envió a L.O.L. Escúchame. Thor se fue a la mi, ¿verdad? Thanos se acerca a los sanos de la población. Pensé que tendrías amor. <risa> Aún así... Tenía esperanza de que te sentaras en mí Venga. No ¿Sabes qué ha pasado? Que los niños siempre han gozado De panas abundantes Que es un precio muy pequeño por la comida Estás loco Niñita es un culo muy simple Este universo es este universo ¡Tú no sabes eso! Yo soy el único que lo sabes. Por eso te encargué de buscar la gema de la gema Estoy decepcionado pero no porque no lo encontraste, sino porque lo hiciste. No lo haga con pago. Titán era como muchos planetas Demasiadas vergas, pocos culos Les ofrecí una solución Ah, perdí Ah, puta madre. Bueno, ya está van, van. Pero al azar Imparcial, justo con ricos y pobres por igual Dijeron que me había vuelto loco Felicidades, eres un pro sí, ¿eh? Soy un soldado Con las seis gemas solo tendría que hacer este movimiento con mis dedos Podrías arrepentirte te trajo cara a cara con el maestro de las artes eróticas. ¿Eh? Y díganme qué tan ataque puede ser el grande. Uh, señor, señor, creo que debe esperar unos senos muy grandes. ¿Cómo está todo? Muy grande. Debemos mantenerlas frente a nosotros. <risa> ¿Y cómo hacen? Ya he perdido así que ya hablar? <risa> Debemos mantenerlas frente a nosotros. Escuchen, tengo un plan. <risa> Tu mente está formada de un gran y complejo sistema de capas. Está formada de un ah. gran y complejo sistema de hormigas. Está formada de un gran y complejo sistema de... Nunca... La... Solo confía. Nunte. Y mátame. Júramelo por tu puta madre. Está vacío este lugar. <risa> Registro movimientos en el movimiento. <risa> ¿Ah? Tu mente está formada de un gran y complejo sistema de senos muy grandes. El movimiento. Tu mente está formada de un gran y complejo sistema de senos muy grandes. Ya. Tu mente está formada de un gran y complejo sistema de senos muy grandes. Eso fue todo, me da un te pierdes, pero ya perdí, así que no tengo nada más que agregar, así que chao.